¿Está bien? Sí. Uno de hecho más, ¿no? Uno hecho más que, más que uno, ¿no? Los típicos mensajitos esto estos, lo dejé todo. Un momento ya, es que ya es la última. Esta es la última, esta es la última, mira, mira. Desde que dejé el móvil es tres idiomas, tres idiomas aprendí yo solo. Ahora, a Por la mañana hago pilates, por la tarde hago boxeo La guitarra, desde que me quité el móvil. En dos meses sabía tocar la guitarra. Es que los planes están guapísimos porque. ¿sabes? Engaña, te engancha, te ¿no? engancha. No, pero yo cuando duermo, no, por ejemplo, no, no lo uso el móvil. ¿Tienes wifi? No. ¿Estás usando wifi? No. Es va lento. Estoy bien. Tensión baja. Cero estrés. Duermo yo horas al día. ¿Todo por qué? Porque no mira el móvil. Este sabía que iba a llegar, ¿eh? Tres. Este. Este. Bien. ¿Me este. lo vas a poner ahí? Para ¿Es un coche? Una guagua.